¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Chendahu. Aquí estoy ya nuevamente, regreso en casa. Después de que este fin de semana fui a Hanchu, entonces les comento un poco acerca de cuáles fueron mis primeras impresiones de la ciudad de Hanchu. Ya había ido hace como tres años, pero solamente estuve en la zona del West Lake. Así que ahorita me fui a merodear más la, la zona. Bueno, pues se los cuento. Pues les cuento un poco cómo estuvo el rollo ahorita que fui a hanjo eh, Bueno, de hecho, aquí en Chendahú, uh, bueno, en todo China, tuvimos un pequeño puente que fue 19, 20, 21. Eh, la gente se junta más como que en familia y se ponen a comer ese tipo como de pancakes. Eh, y de hecho los regalan por todos lados. Están, están bueno, están un poco como pesados eh, en cuanto que están muy pues como que con mucha consistencia. Y bueno, pues yo aproveché estos tres días para irme a esta zona de, de Hancho que bueno, pues me voy a ir más como que a tomar una bicicleta y andar por ahí por el centro de la ciudad a ver qué tal estaban las cosas. Y bueno, total que ya llegué. Eh, me fui, entré en bala, costó cerca de 10, 11 dólares. Eh, son 50 minutos de donde estoy de Chiendahú a, eh, a Hangzhou. Y bueno, la verdad bastante bien accesible simplemente mostrar mi celular y ahí lo que muestras es que es un código verde pero ahorita lo que veo la novedad es que el código verde tiene un reloj entonces el reloj está corriendo constantemente y tú lo tienes que mostrar en cualquier lugar donde vas a entrar eh, ya sea al mall o a la estación de trenes o a donde sea que lo, que, lo, que lo piden porque lo que normalmente hacía la gente bueno hacíamos todos la verdad es que le tomabas un screenshot a tu celular del código verde, ¿no? entonces pues realmente ya no estaba actualizado el código verde y tú a veces seguías con él mostrando la foto de lo que era el código verde que le habías tomado tal vez el día anterior pero entonces ahorita en Hancho ahí tienen esa posibilidad de que cada vez que lo requieren le picas en la aplicación de Alipay y ya es como que te muestra el código verde latente actualizado y con el número, con el reloj corriendo, entonces pues ya no hay manera de escapar Ah, porque estaba viendo qué lugares había ahí como que de comida para expats, como a ver la comunidad más o menos que estaba ahí. Encontré este restaurante mexicano que se llama Pancho's. Así que fui al Pancho's a ver qué tal estaba. Y bueno, cuando, cuando voy llegando al Pancho's resulta que estaba cerrado. Y yo así de wow. Abran al ratito a las 5. Ahorita son como las 2 de la tarde. Y estuve platicando con Alex, que es el dueño eh, entré y estaba, bueno estaba cerrado y así de oh perdón está cerrado, ¿cómo estás bla bla? Estuvimos platicando como por, como por un rato, una media hora y me cuenta su historia de, él es de Michoacán eh, pues ya lleva cinco años aquí que abrió el restaurante el famoso Panchos y bueno pues al parecer dice que varios lugares de esta zona de Hancho cerraron precisamente por el rollo de la pandemia y bueno, ahorita como que están recuperándose. Eh, hay muchas personas extranjeras que estaban aquí antes de la pandemia, igual. Y se tuvieron que regresar por el rollo de visa, etc. Y bueno, él me dice: Va, ah, clásico, está cerrado. De hecho, ya sigo en vacaciones al otro día. Este... Y bueno, estuvimos platicando un poco. Me recomendó este lugar que se llama Waits, que estaba a un kilómetro. Me fui en bicicleta. Que me dijo que es como tipo Tex-Mex latina. Le daré de calificación: un 7, un yo creo. Sí. Fui. Estaba un lugar más o menos, estaba un poco vacío, pero bueno, tenía que ir como a las 4 o 5 de la tarde. Este, ya de ahí estuve un ratito y me fui a otro lugar que me recomendó, este, esta zonita que es como de eh, cerca de la universidad, una universidad de ahí de Chechiang, se llama The College. Entonces ya llegué ahí en bicicleta igual, todo súper céntrico, puedes ir en bicicleta, súper, súper tranquilo. Este, llegué al lugar, me subí a este, un cafecito. Eh, ahí visité un poco la zona, la, la gente está como que esparcida alrededor de todo Hangzhou y bueno, saber que Hangzhou tiene cerca de 10 millones de personas, entonces es una ciudad bastante grande y de hecho fue sede de el, la reunión del G20, los países del G20 en 2016 entonces pues es bastante importante y un dato que me sorprendió mucho de Hangzhou es que supuestamente es la ciudad número 6, 6, así se dice en chino, 6 es la sexta ciudad con más billonarios con B, o sea, Billionaires, o sea, miles de millones eh, en China. O sea, tiene, es la ciudad número 6, después de Shanghai, eh, Beijing, Shenzhen y por ahí otras, con más billonarios. Y eso sí me di cuenta porque cuando estaba en el centro, notaba que, eh, por ejemplo, había gente, no sé cuántos Bentleys vi, yo creo que en este fin de semana vi como cuatro o cinco Bentleys, y después vi como creo que uno un, uno o dos Lamborghinis o no sé si era Lamborghini Ferrari o sea que se veía bastante bastante poder adquisitivo y de repente veías ahí la pues la bicicleta no o sea como que todo está muy intercalado lo nuevo con lo viejo eh, de ahí de Hancho que es pues es economía bastante fuerte y de hecho por ahí también estaba comparándolo con el con el GDP el producto interno bruto de Hancho que es bueno, en comparación, chéquenlo por ahí más o menos en sus países cuánto está, pero en, en, en México creo que el PIB está en, en un trillón, bueno, one trillion dollars, que es como un millón de millones. Y por ahí un poco más, obvio, pero, pero por ejemplo, Hancho, simplemente esta zona, tiene cerca de un cuarto de eso, o sea, 250 mil uh, millones bueno, en fin, total que para, para que nos demos una idea, es bastante fuerte a nivel adquisitivo y, y hay mucha gente también estudiando aquí, hay mucho, muchos servicios, etc. Entonces, la ciudad de Hancho es bastante bonito. Después me fui en bicicleta cerca de lo que es el parque ahí de, de al norte, como que al norte oeste. Eh, es como que se ve que era un parquecito de bambús y bueno, la gente va pues a relajarse, etcétera. Después esa misma noche, ah bueno, ya cuando iba de regreso al, al hotel en la noche, vi iba caminando y vi que estaba había como un barcito ahí, este, así medio medio extravagante porque porque había gente fuera así como que con super cabellos, este, pintados de todos colores, largos, rastas, este, el atuendo súper así como que muy cool, extraño, este, no sé, él, él tenía un concepto así como bastante mmm, como que de ver, o sea, como interesante. Entonces me quedé un ratito viendo y en eso salió una persona eh, y era la dueña, y me preguntó pues qué hacía ahí, que si era expat, que si vivía ahí en Hancho, total que me invitó como tratando de ver si tenía amigos extranjeros que, que pudieran ir al, al bar. Total que me invitó una cerveza, bueno, me dijo que era la inauguración del bar, entonces estaban dando eh, cervezas gratis, etcétera, y también ya más adentro del fondo había una como pequeña oficinita donde daban eh, degustación de gin, entonces había como muchas mesitas con así muchísimos jeans, o sea, como con 100, digamos, diferentes para probar. Bueno, total, estuve ahí un ratito ya platicando, me dijo que de hecho una de las cervezas este, utilizan agua o no sé qué productos de aquí de Chiangdaohu, que porque era de las zonas más limpias de China, y así de, ok, pues de hecho ahí es donde vivo, y ya bueno, ahí estuve un rato, me regresé a la casa. Al otro día fui, porque me recomendaron ir a, esta, a este lugar se llama Skylight Bar, que es un bar que está como a 4 o 5 estaciones de Westlake hacia el oeste, cruzando el río, o sea, no es tan lejos, está como a 30 minutos. Bueno, llegas, la entrada es de, creo que era 90, 90 yuanes, o sea, unos que 14, 15 dólares. Eh, bastante bonito, había gente que se ve que hay gente que llega como para la fiesta, eh, o hay gente que sí llega a nadar, así tal cual, porque de hecho me comentaba ahí este chico que estaba ya encargado, que ahí en la alberca no cierran, o sea, no cierran para nada, es 24-7, 24-7, dice, a veces cerramos de 2 de la mañana a 6 de la mañana, o sea que si llegas a las 6 de la mañana a nadar, está abierto, pero también puede ser que haya gente ahí en la fiesta, porque ahí juntito había como un cuartito donde era como que el after party, entonces pues está así como, se ve que tienen bastante vida nocturna, ahí en Hanzhou en lo general. Y bueno, a ver si después uh, regreso ahí con amigos a esta, a esta zona de, de Skylight Bar. Me quedé con, con la impresión de que Hanzhou pues tiene bastantes cosas que hacer, definitivamente más que aquí en Chendahou. Chendahou está súper bonito, o sea, tiene vistas, vean, tiene varios lugares que ver, este, que visitar. Pero pues, ah bueno, de hecho ahí enfrente como a tres kilómetros está el Hotel Sheraton. Y Sheraton tiene actividades, pero más como de kayak y que es como canoeing. Pues como que mucho más relajado. O sea, la gente que viene aquí en la zona de Chendahu es más como relax. Se la pasan tranquilo y ya. Y bueno, pues así que voy a estar yo aquí de lunes a jueves. Eh, tal vez los fines de semana esté en esta zona para estar más tranquilo. Pero eh, pues sí es buena opción ir a visitar Hangzhou, eh, hay como que mucha más comunidad eh, de todos lados. Bueno, pues no sé, ¿a ustedes qué les gustaría más? Estar en, en la comodidad y en este tipo de zonas súper tranquilidad de Tien en Hangzhou, en el centro de Hangzhou. Digo, hay, hay varias opciones, a ver si se pueden las dos, a veces, a veces no. Eh, pero bueno, yo por lo pronto estoy, está súper bien aquí, tranquilo. A mí se los atardeceres, que de hecho a ver, a ver si por ahí viene un atardecer pronto. Pero bueno, ahí les estoy poniendo fotos después por el, por el Instagram o el Facebook, que a veces hago los lives ahí. Así que bueno, pues coméntenme qué les gusta más, como la tranquilidad de Chengdu, o son más como de, de actividades y de, y de ciudad, como lo es Hangzhou. Entonces está, de donde estoy, a la derecha, media hora, no, como 50 minutos está Hangzhou, en Tren Bala, y si te sigues otra hora está Shanghai. Entonces pues hay varias opciones por este lado Así que bueno, pues nos vemos a la próxima Que estén bien, saludos por ahí eh, Háganme sus comentarios o preguntas si tienen Y bueno, pues nos vemos a la próxima Que estén bien, adiós